Dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta cargaron con una suma de dinero no determinada de una banca de lotería ubicada en el municipio de Pimentel, sin que hasta el este momento se tenga pistas de las entidades de los delincuentes. El todo el dinero y, la, y, la, y los dos celulares. ¿Qué cantidad de dinero? No lo sé decir. ¿A qué hora fue eso? Okay. ¿Con qué la apuntaron a ella? ¿Con qué la amenazaron? Con un puñal. ¿Con un puñal? ¿Dos sujetos? Dos sujetos en un motor. En cámara de Inicio Severino para NTN, Joanny Cordero.